Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien en sus casas. Hoy nos vamos a encontrar con el taller de razonamiento lógico Olimpiadas Matemáticas. Ah, antes de partir quisiéramos también presentarnos, bueno, eh, no sé si, no, si se acuerdan de nosotros, pero eh, en cámara está el profesor Rafael Parragués, Hola muchachos, buenas tardes. Después de ver en mi cara. <ríe> y quien habla, el profesor Hugo Escobar, los dos del área de matemática. Y bueno, y hoy día vamos a explicar un poco sobre la, el taller de Olimpiadas Matemática. Bueno, se van a encontrar con pequeñas situaciones, problemas, eh, que están, son preguntas básicamente de selección múltiple, basadas en eh, pruebas o ensayos de la PSU de los últimos dos años, por lo tanto están muy frescas estas preguntas eh, no se desanimen si no las pueden contestar están diseñadas a partir de un formulario Google, por lo tanto si una pregunta eh, ustedes la contestan mal, va a aparecer de manera automática la respuesta correcta para que también así la puedan comprobar y está diseñada en cinco pruebas, las cuales cada una, si es que logran pasar Tú resuelves la primera por completo y te da la posibilidad de pasar a la segunda y así hasta llegar a la quinta prueba que incluye además un desafío final. La idea es de que puedas completar la Olimpiada por completo y ver si pudiste cumplir con este gran desafío. Chicas y chicos. Traten de hacer el taller por completo, les aseguro que les va a servir para la prueba que ya viene próximamente, la prueba de transición, está hecho y diseñado con mucho cariño por parte del profesor Rafael, el profesor Hugo, quien habla, y háganlo con mucho cuidado, elijan muy bien la alternativa, y vamos, que todavía hay matemática en camino. Como lo dice mi compañero, no desanimarse, lo, lo importante, seguir intentándolo hasta llegar a la respuesta y si no, bien, es más importante intentarlo a no hacer nada. Así que mucho éxito, mucho ánimo en este trabajo y nos estamos viendo en una nueva oportunidad.